Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándonos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere, que queréis. Mirar. hoy vamos a ver cómo podéis ganar hasta 180 semanales con CPA Marketing y YouTube Shorts. Es una técnica muy rápida, muy sencilla, que os va a permitir generar unos cuantos dólares por semana o más, según os apliquéis en aplicar esta estrategia. Es muy sencillita, la vamos a ver ahora mismo.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 Tres cosas básicas, la primera es YouTube, de ahí va a venir nuestro tráfico, la fuente de tráfico va a ser YouTube a través de los Shorts Y para monetizar vamos a utilizar o bien Amazon o bien una oferta de Max Bounty, CPA Grip, CPA Lead, de lo que a ti te apetezca Monetizarlo ya es más sencillo Vamos a hacer videos sin que tú tengas que hacer el video y sin infringir las normas de YouTube, eso es muy importante, no infringir las normas de YouTube en cuanto al copyright, a los derechos de los autores Mira, primero vamos a encontrar un video y para encontrar el video que no tenga problemas de copyright yo me he ido a Reddit Este es Reddit, yo he puesto este video de un gatito que se llama Azul quiero que lo veas Son tres segunditos, toma juguete <ríe> A mí me ha hecho mucha gracia yo creo que a la gente le va a hacer mucha gracia este tipo de video. Pero hay más. Si yo me voy a cerrar esto. Y estoy en un canal que se llama Cats Are Assholes. Aquí lo tienes. Cats Are Assholes. Pero hay un montón de gatitos, perritos. A la gente le gusta muchísimo. Por lo tanto, esto tiene tirón. tiene. Es algo que la gente busca. ¿Ves? Yo me fui a este canal específicamente. Lo busqué por los más hot. Y ya empecé a mirar primero que tengan video. ¿Ves este pequeño simbolito que tienen ahí? Tienen que tener vídeo para que sean videos. Tienen que ser cortitos. Menos de un minuto. 30 segundos si puede ser. Y ahí están varios. Este es un, eh, argumento de clash. Hay muchos. Por ejemplo, vamos a ver este. Ves, pero este no me parece tan atractivo. Eh, luego este, que también es muy interesante. ¿Ves? Pero este, el problema que tiene es que es de TikTok. ¿Ves? Aquí abajo tiene el copyright de TikTok, entonces no lo voy a usar. Porque yo, a YouTube no le gusta que usemos vídeos de, de TikTok. Vamos a ver este otro. ¿Ves? Ese es bonito también. Son dos gatitos jugando. A la gente que le gustan los gatos le encanta ver vídeos de gatos. Como a la gente que nos gustan los perros, nos encanta ver vídeos de perritos. Tú puedes usar cualquiera de ellos. Voy a bajar este. Para descargarlo, le voy a dar clic aquí. ¿Ves? Ahí está el video. Y le voy a dar clic a Share. Le doy clic en Share. Y le voy a decir Copy Link. copy link. Y una vez que lo tenga, me voy a ir a una página que se llama Reddit Save. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces que voy a usar en el video. Y aquí en Reddit Save voy a copiar el enlace que acabo de... De, de copiar de Reddit y le voy a dar a download, a descargar. Y aquí lo tenemos. Lo voy a descargar en alta definición. Me lo ha descargado ya porque eh, como son tan chiquititos, pues va muy rápido. Y con el vídeo me voy a ir a Canva. En Canva voy a hacer un vídeo vertical. Me voy a ir a donde dice Video... Y en vídeo vamos a poner un vídeo vertical. Ya sea, voy a poner vídeo para TikTok. ¿Por qué para TikTok? Porque me va a poner el formato vertical. Voy a poner este. Le doy clic en crear plantilla en blanco. Y simplemente voy a subir el vídeo que acabo de descargar de los gatitos. Es tan sencillo como arrastrar. Voy a arrastrarlo. Ya lo he arrastrado. Me va a aparecer aquí donde dice subidos. ¿Ves? Lo está subiendo aquí. Le voy a dar clic. Aquí está mi vídeo. Lo voy a hacer más grandecito todo lo grande de, del video ¿ves? Pues, ahí está y voy a poner un pequeño texto me voy a texto voy a elegir un texto normal, este y fíjate lo que vamos a poner aquí this bros want to share a their pizza with you with you ¿Ves? Ya lo tenemos aquí y vamos a poner, más o menos, lo vamos a poner aquí para que los gatitos se vean. Vamos a hacerla más pequeñita, que se vea claramente así. Ya estamos. Vamos a ponerle un recuadro para que se vea bien. Me voy a elementos, voy a coger este cuadro, lo pongo por ahí. Vamos a ponerlo aquí, mira qué bonito se ve así. Genial, ¿ves? Muy bien. Bien. Y vamos a poner una flechita. Aquí en Elementos voy a buscar una flecha. Flecha si lo tienes en español. Arrow si lo tienes en inglés. Y vamos a poner una flechita con movimiento para que la gente llame la atención. Vamos a poner esta flechita. A ver si se vea así. Aquí vamos a señalar aquí abajo. Para que la gente no se pierda y sepa dónde ir. Ahí está. Ya lo tenemos. Y nos ha quedado un bonito video de 20 segundos. Tal como está, lo vamos a descargar. Video MP4, descargamos. Y lo que vamos a hacer con el video es subirlo a YouTube. Me voy a mi canal de YouTube y voy a subir mi video. Simplemente le voy a dar a crear, subir video. Voy a seleccionarlo, el que acabamos de hacer. Lo subo y el título va a ser este. Want to share the pizza with you. Y vamos a poner el hashtag short short. es todo y lo que vamos a hacer aquí es poner un enlace para que ellos puedan coger la pizza gratis entonces vamos a poner link on first comment y vamos a poner una flechita que marque hacia abajo ya está inmediatamente después inmediatamente después vamos a poner una precautoria esta es la precautoria es vital que pongas este texto para cualquier requerimiento, por favor, contacta con... Y aquí vamos a poner un email. Un email Mis videos usualmente contienen mate, material protegido. Todos los videos... Vamos a poner all. Todos los videos, canciones, imágenes y gráficas usados en este video pertenecen... Me falta una N ahí. Pertenecen a sus respectivos dueños. Y yo o este canal... No reclamamos ningún derecho sobre ellos. Y vamos a poner el artículo 107, que dice que el, estamos el disclaimer usado bajo la sección 107 de los derechos protegidos de autor, en el cual nos dejan utilizar para uso justo. Y el propósito es bla, bla, bla, bla, bla, y ya lo tenemos. Y nuestro enlace lo vamos a poner en el primer comentario. Y lo más importante aquí es poner unos buenos hashtags. Y el hashtag va a ser el siguiente. Vamos a poner primero que no es un contenido creado para niños. Y vamos a los hashtags. Y vamos a poner cats, lo primero. Para que, sepan, para que sepan que es de gatitos. Funny cats. Para ayudarnos, nos vamos a YouTube, ponemos cats. Y aquí, por ejemplo, fíjate que tiene 55 millones de visualizaciones. Y lo que yo quiero saber son las etiquetas que está utilizando este vídeo, así que vamos a verlo. Estas son las etiquetas que tiene con la herramienta que estoy utilizando, que es TubeBuddy y simplemente las voy a copiar. Ya las hemos pegado. Vamos a poner unas cuantas etiquetas, no hay que llenarlo de etiquetas porque ya solo con ser short lo va a posicionar. Vamos a poner también pizza, cat, cat por pizza, así cosas que tengan que ver cat it pizza y lo vamos a dejar así y ya con esto vamos a dar al siguiente sin más, damos al siguiente y siguiente y lo publicamos público, publicamos y nosotros, nuestra labor ya es compartir este video en las diferentes redes sociales voy a dar a cerrar y en el video, como hemos dicho que vamos a poner un enlace vamos a dar ver en youtube y en YouTube vamos a poner el primer comentario. ¿Veis aquí? Vamos a poner Crime You Free Pizza Here. Y aquí vamos a poner el enlace. ¿Qué enlace? O bien un enlace directamente a cualquier producto de Amazon para gatos. Tú le pones aquí Cats. Y nos tiene que poner cositas para gatos. Entonces tú pones ahí cualquier cosita para gatos. Y lo pones en tu, en tu video de YouTube. Y es suficiente. Ya la gente lo verá y empezará a comprar. La forma en que yo lo he hecho es con Max Bounty. En Max Bounty yo me he ido a una oferta que es para pizzas. Get a pizza gift card. Es email submit. Únicamente tienen que enviar su email. Me deja hacer de todo, contextual. Display, search, mobile, social, native, email. Y mira, además me gusta, me deja incentivarlo. Eso es interesante. No lo he hecho incentivado, pero podemos incentivarla. Simplemente me va a pagar $240 por lead. Y para promover esta oferta en YouTube, lo que tengo que hacer es una landing. Entonces, yo haré una landing. No la he hecho en este video, pero simplemente te estoy dando las opciones con las que puedes monetizar este tipo de vídeos. Haces la landing. Y pones el enlace a la oferta de Max Bounty. Y de esta forma puedes monetizar tu video. Como paga 2.40, aquí, tienes todas las posibilidades de que la gente vea estos vídeos de gatitos. Y le den clic al primer comentario para que reclamen su pizza gratis. Y tú ya te ganes los 2.40 por cada Persona que meta un email Email solito No tienen que hacer nada más Como ves aquí en la oferta de bounty Esta es la landing Y no tienen que hacer nada Simplemente rellenar este pequeño hueco Y con eso tú ya te ganas tus 2.40 Siempre y cuando la gente sea de Estados Unidos Bueno, Marketer Lo vamos a dejar hasta aquí Voy a recapitular Hemos usado vídeos de Reddit, no te preocupes que los enlaces, insisto, se los voy a dejar aquí abajo. Vídeos de Reddit para que no infrinjan los derechos. Hemos puesto una precautoria para que si alguien lo ve pueda contactarnos y pedirnos o que lo quitemos o no pasa nada. Hemos subido con la etiqueta Short a un canal de YouTube y hemos monetizado ya sea con Amazon o con una oferta, en este caso de Max Bounty, con pizza, porque así es como lo hemos puesto en nuestro vídeo en Canva. Eso es todo, es toda la técnica, espero que te haya gustado. Te recuerdo que para que funcione correctamente tienes que subir no solamente un video, sino varios. Sube varios videos, 5 o 10 videos y vas a ver cómo realmente te va a funcionar. Bueno, marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Te envío un abrazo, te agradezco mucho el tiempo que has tomado para ver este video. Y recuerda que este año pase lo que pase.